El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana en conferencia de prensa en La Mañanera que buscará la comunicación con Rusia para adquirir el fármaco Avifavir luego de que el gobierno ruso lo aprobara y ofreciera su ayuda a Latinoamérica para combatir la pandemia del COVID-19. Hay que recordar que América Latina está ahora siendo, junto con Estados Unidos, pues uno de los principales focos en el mundo de la transmisión de esta pandemia y ahora se acerca la época de los rebrotes, estamos viendo cómo países como Serbia, en algunas partes de Cataluña, eh, están volviendo a cerrar zonas enteras por, la, por el crecimiento de esta pandemia, luego de las cuarentenas y las reaperturas, y este tema en México es de, los más, de lo más popular, por eso lo estamos aquí eh, mencionando, eh, no se trata de una noticia falsa, es verdad, si Rusia asegura haber desarrollado este medicamento, sin embargo en la BBC desde hace unos días están eh, considerando que es polémico, Ahí, ellos tienen algunas dudas sobre este medicamento y aquí cuentan en este artículo cómo fue desarrollado a raíz de un medicamento japonés y pues eh, para la BBC es una cuestión como de propaganda, eh, dice la Favir. La Bifavir fue aprobado por el Ministerio de Salud de Rusia el 29 de mayo como el primer fármaco para el tratamiento de la COVID-19. y este viernes se presentó el medicamento en la Embajada Rusa en Guatemala para iniciar las negociaciones para su suministro. Pues yo creo que mientras haya una esperanza en esta larga pandemia, eh, aquí cuestionan los resultados del, de este medicamento ruso pero pues yo creo que hay, hay que intentar este, pues, todo lo que está disponible y sobre todo impulsar la comunicación. Hace algunos días veíamos a, al, al secretario de la OMS este, con, con los ojos llenos de llanto eh, cuestionando el por qué la gente y los gobiernos no se unían para combatir esta enfermedad y pues bueno, aquí hay una nueva opción diferente a Europa, diferente a Estados Unidos y pues el presidente de México ya expresó su interés al igual que otros mandatarios de América Latina y pues veremos cómo progresa esta, esta opción, esta tercera opción eh, para tratar el COVID que viene de Rusia como siempre esperamos sus comentarios y muchas gracias por seguirnos aquí en las tendencias de México de por qué buscamos, por qué nos interesamos en las noticias que nos interesamos. Muchas gracias.